¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Michelle, muchas gracias a Census eh, por la invitación. Eh, deje quito mi música de fondo. Este, agradezco mucho la invitación y hoy vamos a hablar de uno de los temas, de los requisitos de las deducciones. Este, al parecer ya tienen ustedes su material y es con el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Eh, nuestra sesión es de dos horas, por lo que considero que no vamos a tener recesos, sino que nos vamos a ir de alguna manera eh, directo todas las dos horas. Y este, si tienen por ahí café o algo, todavía hay te, el tiempo, creo que son. Todavía hay tiempo para que tomen café, no sé si va a haber más personas que vayan a adicionar. Si no, creo que queda grabada la sesión y eh, vamos a iniciar. Primero que nada, déjenme decirles que en cualquier momento ustedes pueden ya sea levantar la mano o abrir el micrófono y decir, pues, tengo una pregunta y con, muchos, con mucho gusto vamos a resolver. Pero donde sí quiero que tengamos un poquito de mente abierta porque este tema que, estoy, que voy a tratar con ustedes lo estoy tratando, permítanme, que es un tema que estoy tratando en otra parte y pues si da para estudiar un poquito más análisis, análisis más de fondo, yo voy a dar mi opinión y la opinión que tenga un servidor, pues va a estar fundada en ciertos criterios, en, ciertas, este, en ciertos estudios en la parte esencial, ¿no? Primero que nada, pues hay que hay que conectarnos con esta lámina que ustedes tienen vista aquí y es para poder analizar una norma jurídica, una norma jurídico tributaria. Pues tenemos que eh, primero conocer cómo cómo sería nuestro primer análisis, si el primer análisis de una de las normas legales. Pues hay que hacerlo desde el punto de vista constitucional, porque si no analizamos la norma jurídica desde el punto de vista constitucional podemos pues estar perdidos eh, déjenme comentarles que terminando casi casi estoy terminando una plática hace poquito de el tema de razón de negocios y, este, y, y ha habido mucha polémica por el artículo 5 del código y esa polémica se da en cuanto al procedimiento la aplicación, y todos los principios eh, legales, que es la legalidad, que es este certeza jurídica, que va a tener contribuyente, y que pues todos ellos han sido, de alguna manera, en, todo el, en toda la lectura del 5A, pues se violan algunos de estos principios. Entonces, sí es importante que a la hora de estar analizando las disposiciones jurídicas, lo veamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista constitucional. También, pues obviamente tenemos que estar eh, atentos a lo que establecen los tratados internacionales y otros acuerdos internacionales, porque jerárquicamente está por debajo de la Constitución y ustedes a un lado tienen usted la, la jurisprudencia que da esa, ese orden, ¿sí? Si bien es cierto, el artículo 133 constitucional establece que todas, todas las leyes que emanan que del Congreso de la Unión y así a su vez los tratados internacionales serán las leyes de la Unión, o sea, estarán en un mismo nivel. Lo cierto es que pues llevan cierto orden, ¿no? Sí. Y el primer orden pues es este, ¿no? Que la Constitución está por encima y los tratados internacionales están por debajo. Pero cuando el tratado internacional tenga que hablar de derechos humanos, estará al mismo nivel de la Constitución y eso... Obviamente la propia Constitución en su artículo primero, en el artículo primero de la Constitución, les recomiendo que hay que estar, la, eh, hay que estar actualizando un poco la Constitución, se dice que los, en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que, de los, que el Estado mexicano sea parte, así como la garantía para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca, y ahí hay que pues, analizar las otras disposiciones, ¿no? Donde, donde va a estar la restricción de estos derechos. Entonces, lo que te respecta a los derechos humanos, pues obviamente pues, tenemos que aplicarlos, y vaya que hay varios temas ahí en materia de derechos humanos, que pudiera en todo caso aplicarla como una deducción, como es el derecho al mínimo vital para el no pago del PIB, ¿no? Bien, tenemos también aquí lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, que obviamente esta Ley de Ingresos de la Federación ya estamos a días que represente el proyecto de las famosas reformas que van a que va a ser la cúspide de este gobierno, pues esperemos que ya como nos están mostrando a cuentagotas, pareciera ser que estas reformas, pues sí va a venir mucho, mucho movimiento en el tema del Código Fiscal de la Federación y algunas adecuaciones en temas internacionales que tienen que ver con extranjeros. Digo, para que estén, de, para que estén al tanto y ustedes lleven una cronología de la reforma del Código del, 2000, del 2019 la del 20, la del 21, y luego lo que ha pasado ahorita con el tema de los socios, ¿no? Chéquenlo, la ley de ingresos de la federación, se tendría que presentar ya el 8 de septiembre, el presidente, su paquete económico, y en esa ley de ingresos aparece lo que va a recaudar el presidente de la república. Después vienen todas las leyes que conocemos, IVA, IEPS, inclusive el Código Fiscal de la Federación. Después de esto están los decretos presidenciales que generen algún beneficio en razón de la, del pago del tributo o algún beneficio en cuestión de diferimiento de pagos del tributo, serán, estarán por debajo de la Constitución y por encima del reglamento. Todos los reglamentos que aparecen, eh, que conocemos, de ICR, del IVA, del IEPS, del Código Fiscal, estarán por debajo de los decretos presidenciales y a su vez tenemos aquí las famosas resoluciones administrativas, que es la resolución miscelánea fiscal y que es una discusión que tenía o que tuve hace unos días con un colega igual, en el sentido de que pues para él, para él la resolución miscelánea siempre ha sido legal y jurídica, pero el problema es que la fundamenta en un criterio que apareció y que le da la razón ahí a la autoridad, entre comillas, porque cuando nosotros analizamos ese criterio, ese criterio siempre establece, si sí es cierto, generarán obligaciones, pero esas reglas deberán estar, eh, deberán de pasar el test del principio de primacía y de subordinación jerárquica. Entonces, le digo, al final volvemos a lo mismo, tenemos que analizar cada regla basado en esos principios constitucionales. Sin embargo, pues, ahí está, la resolución miscelánea está en esta parte, y pues todas las reglas que ya tenemos, ¿no? Las de, las de comercio exterior, de carácter de materia de comercio exterior, la resolución ministerial fiscal, las reglas que emite el, el Seguro Social, porque ya tienes también sus reglas, las reglas que emite la Secretaría de Economía, las reglas que emite el Infonavit, bueno, ya todos quieren tener reglas, ¿no? Pero o sea, ahí ya las emite. Luego tenemos las normas de información financiera que a partir del año 2010, 9-2010, se emiten una serie de criterios, creo que se los emitieron en el 2011, pero con juicios que se llevaron a cabo en 2010, una serie de criterios donde las normas de información financiera en lo personal considero que tienen fuerza. Y es este el caso que ustedes tienen aquí en, en pantalla. Las normas de información financiera es y se pueden utilizar como una herramienta en el caso en el que se involucren no solo temas políticos, sino contables financieros. Y en esa tesitura, compañeros, muchachos, nosotros tenemos que abrazar a las normas de información financiera porque ellas nos, nos van a resolver los problemas que tenemos en algunos casos de deducciones y en otros casos nos va a resolver problemas contables y a su vez jurídicos, porque hay un concepto que me imagino, ya en censos hay un curso, un diplomado en normas de, normas de información financiera y les van a decir ahí que el, que el postulado básico de sustancia económica, la autoridad, bueno, el tribunal lo agarra como si fuera materialidad y de repente lo agarra y otra cosa, y al final no es lo que es, no sino que la sustancia económica tiene un efecto y otros efectos lo demás. La doctrina y el derecho federal común, como se le llama, después el diccionario de la Real Academia Española, que sí es muy necesario utilizarlo. Eh, como medida recordatorio, para efectos del tema de las deducciones, es importante conocer que la obligación del, del gobernado, en este caso de los mexicanos, es contribuir al gasto público, tanto de la Federación, de la Ciudad de México, de los estados y los municipios, de la manera proporcional y equitativa que disponga la ley. Entonces, aquí es donde aparecen los principios de legalidad, de proporcionalidad y equidad, y eso es lo que debemos de estar cuidando mucho nosotros. Independientemente del tema de las misceláneas, reglamentos, otra, otra ocurrencia que le aparezca ahí al SAT en sus acuerdos delegatorios de, de facultades que obviamente delegan facultades que no tienen. Eso es algo curioso. Pero bueno, pues ahí hay que estar atentos. Sabemos que las leyes tienen que, o en su caso, las disposiciones tributarias tienen que tratar igual a los iguales y deben de medir la capacidad contributiva. Por eso es la proporcionalidad y la equidad. Si, si, si yo tengo una, si yo mi capacidad contributiva es de tal cantidad, sobre eso es lo que voy a pagar impuestos. Y hay que recordar que en este, que en este, en este artículo vamos a ver y vamos a observar cómo el principio de mínimo vital, el mínimo indispensable que todos nosotros tenemos para efectos de poder vivir va va aquí debe de ir aquí eh, determinado por las por los, en este caso por diputados y senadores a la hora de emitir las disposiciones o las disposiciones legales ahora, hay una serie de conceptos que están inmiscuidos en las deducciones, son una serie de conceptos que se quedan ahí, como dicen, como que hacen el ruido, y esos conceptos pues, son la sustancia económica, la famosa materialidad, la simulación de actos jurídicos, la razón de negocio, las operaciones inexistentes, todos estos conceptos que se han estado arraigando desde el punto de vista de los tribunales, pues hacen ruido dentro de las deducciones. Entonces, pareciera que yo necesitaría saber nada más lo que establece el artículo 27, lo que establezca el 25, el 28, para poder saber qué voy a deducir, qué no puedo deducir, y cuál es el requisito que tiene cada uno de ellos, pues no, sino que también necesito conocer cuál es una operación inexistente, qué es una razón de negocio que es la sustancia económica, la materialidad, la simulación, porque estos elementos también formarán parte de todo el proceso de demostrar que ciertos gastos cumplen con, con este tipo, con estas disposiciones. Entonces, a manera de, de, de ejemplo, diría yo, y este es uno de los temas que se han estado, que se ha, de alguna manera, se ha distorsionado mucho yo estoy de acuerdo con Mariano Córdoba Vera, el maestro Mariano Córdoba Vera, que da una definición de materialidad en materia tributaria, en materia fiscal. Y dice, se refiere a toda aquella evidencia. Esto es algo muy importante, toda aquella evidencia, todo aquel, todo aquel medio de prueba, ¿sí? todo aquel medio de prueba que tiene que estar, que tiene que cumplir, que sea físico. O sea, primero que nada, que sea físico. Dos, que sea razonable. Y tres, que sea lógico. Este es uno de los puntos importantes. Yo puedo tener muchas pruebas. puedo llevar al SAT 50 mil pruebas, 10 mil, 3 mil, 4 mil. Pero si esas pruebas no son razonables y no son lógicas, pues obviamente los valorarán y van a decir, pues esto no tiene lógica. ¿no? Entonces sí si es importante cuando se esté llevando a cabo todo este, todo este entramado de la famosa materialidad para demostrar con estas evidencias físicas razonables, como dice el maestro, que lleven a concluir que efectivamente se realizaron las operaciones. Es decir, que todos estos elementos me van a servir para que yo le ponga dentro de la balanza que venga un concepto que diga gasolina o gasto de gasolina todos los elementos que debo de obtener, basado en el ciclo de la operación, donde esa gasolina se utilizó para, ya sea el costo o para el gasto, ya sea administrativo o de venta, depende mucho de dónde se haya dado y eso depende mucho de la sustancia económica. Por eso es importante esta parte. Entonces, por ejemplo, dice la contabilidad, contratos, correos, comunicaciones, fotografías, etcétera. Entonces pues la materialidad básicamente es esto. La razón de negocio, ese es un concepto que se acuña ahora a partir del 2020 con el artículo 5A y el artículo 5A básicamente en términos muy generales dice que el beneficio fiscal debe de ser menor al beneficio económicamente es, razonablemente esperado. Es decir, que para que se considere, para que analicemos si una operación tiene o no razón de negocio, pues yo tengo que ponerlos en un test. Primero que nada, debo de saber qué es un beneficio fiscal. El mismo artículo 5A lo define. Se considera beneficio fiscal cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal en una contribución, no en un gasto. Este ha sido uno de los problemas que se ha tenido, desde, yo creo que desde un tiempo acá, porque el nivel donde yo tengo que estar analizando el beneficio fiscal no es al nivel del gasto o al nivel del costo, sino al nivel del tributo. Por eso cuando sacan el acuerdo para efectos del tema que tiene que ver con la no emisión de los esquemas reportables o de reportar las transacciones y que aparece ahí que el beneficio fiscal sea de los 100 millones, pues empezaron todos a, a tener dudas. Yo la verdad no nunca lo tuve. Digo, pues si es a nivel contribución, quiere decir que los 100 millones es a nivel de los impuestos, no al del gasto. El Consejo Coordinador Empresarial tuvo una reunión con el SAT y salió triunfante el Consejo Coordinador Empresarial diciendo, ah, es que los 100 millones va a ser en base al impuesto. Pues eso no tenía yo la menor duda, la duda la tenían ustedes. O sea que si una operación no supera los 100 millones de pesos a nivel del impuesto, no se reporta, no hay esquema reportable. Y eso es algo muy interesante. Y aquí te pone ejemplos de cómo se llega a una reducción, eliminación y diferimiento. Y aquí te dice deducciones, exenciones, no sucesiones, no reconocimiento de una ganancia o un ingreso acumulable, ajusta ausencia o ajusta base imponible de la contribución, acreditamiento de contribuciones, la recaract recaracterización de un pago, una actividad, y luego viene algo chistoso, un cambio de régimen fiscal. Y me llama la atención porque uno de los, una de las sentencias que, que los hagan de haber hecho llegar por ahí, habla de un cambio de régimen, de régimen de incorporación fiscal a régimen general. Entonces, imagina, imagínense un cambio de régimen ahora, así como está, que me genero un beneficio fiscal y que el cambio de régimen no lo haga yo, lo haga la autoridad, pues entonces, bonita cosa, ¿no? Voy a tener que estar demostrando beneficio fiscal de algo que yo no hice. Eso es son los incongruencias de ese artículo 5a. Y ahora bien, ¿cómo se determina el beneficio económicamente razonable? El beneficio económico razonable es el beneficio económicamente esperado, ¿no? Se dice que se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado cuando las operaciones del contribuyente viene una palabra mágica busquen y eso es algo muy interesante si yo lo meto a una métrica o le pregunto al cliente o al empresario oye, todo lo que tú gastas ¿cuál es la finalidad de él? ah, pues voy a obtener ingresos entonces pues esa es la primer la primer, la primer lógica ¿no? voy a obtener ingresos y voy a para obtener utilidades entonces si yo, si yo utilizo los gastos o las operaciones de costo que estoy haciendo con la finalidad de generar ingresos, pues hay que ver que estoy cumpliendo con el tema del beneficio de la razón de negocio, o para reducir costos, o para aumentar el valor de los bienes que sean que sea de su propiedad, o mejorar el procedimiento, el posicionamiento en el mercado, y luego la palabra mágica, entre otros casos. Sí, palabra mágica porque al final pues no sabemos cuáles otros casos. ¿no? Pero si tengo aquí cuatro elementos interesantes que se van a analizar, ya sea por medio de, algún, de alguna metodología que utiliza la empresa, pues la idea es que esos gastos o costos vayan a buscar en la generación del impuesto la reducción de los costos y a su vez se refleje en los estados financieros. Entonces, si pensaban que el artículo 5A es muy jurídico, con el dolor de mi alma, hay dos partes interesantes, la parte financiera y la parte tributaria. Y si la parte financiera no está bien afianzada, entonces créanme que la parte tributaria, la autoridad va a tener, con, va a tener el, sartén en la man, el mango del sartén eh, en su mano y va a poder modificar. Lo van a decir, pero eso es ilegal, sí, pero ya lo hacen. ¿no? Y si no preguntan a Laura Bosso, ¿no? Entonces, ¿qué es la sustancia económica? Bueno, la sustancia económica en esencia es, la sustancia económica de permear toda la operación. Este cuadrito lo, lo hicimos entre varios, estaba Martín, estaba el este muchacho Efraín, Hugo, Gerardo, éramos varios que estábamos ahí. Y entonces yo, escuchando todas las, todas las opiniones, dije, bueno, llegué a este cuadro, y este cuadro resume la realidad de lo que es. Si tú te pones a leer una sentencia de sustancia económica, no tiene ni la menor idea el juzgador, ni mucho menos el proyectista, porque él revuelve el concepto de materialidad con sustancia económica, y luego de repente le dice que razón de negocio. Al final hay una mezcla de conceptos que no tienen sentido. Pero cuando tú ves este cuadro, vas a analizar y vas a ver que nosotros proponemos Digo, y lo proponemos, que la sustancia económica es toda la operación de la empresa, es toda la operación de la empresa. O sea, cada operación de la empresa tiene que cumplir con la sustancia económica. Verán, déjenme ver si tengo el ejemplo. Bueno, hay, un, hay un ejemplo de sustancia económica. Bueno creo que va a estar al final, porque hay, hay, hay una parte que, que puse en el material que ese es importante por cuestiones ya meramente penales, ¿no? Que sí es importante tomarlo en cuenta Bien, entonces la sustancia económica va encaminada a la operación, que la operación realmente sea el objeto, la parte del fondo de la operación se registre como tal. Y Martín pone un ejemplo muy sencillo y la verdad yo lo retomé porque me hace muy... Es un ejemplo muy básico que es el tema de los fletes y que depende mucho. Cuando el contador recibe un comprobante, el contador tiene que empezar a analizar la sustancia económica de la transacción, no agarrar el comprobante y mandarlo al gasto. ¿sí? Eso es algo inaudito, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, ya me tocaron casos, por ejemplo, en una empresa en un notario compraron un activo y resulta que el activo se le cobró, le cobraron el tema del flete dentro de la factura y el contador bien sencillo, ¿no? Agarra lo del flete, lo manda al gasto y lo del que es del activo, el activo. Y le dije, no, mi rey, la sustancia económica y, la, y en este caso el tema que tiene que ver con el costo de adquisición del producto, el flete incluye pues es parte esencial del costo, es para que esté listo para poderlo utilizar. Entonces el costo de, esas, de ese activo va a aumentar de también el tema del flete que es lo que llegó aquí a tu, a tu oficina. Igual en el tema de las mercancías, es lo mismo. Cuando las mercancías, el contador es muy común que mande el costo de la mercancía, pero se le olvida el pago de los impuestos, el flete se le olvida los menajes, o alguna otra situación para que la mercancía esté lista para la venta, lo agarra y lo manda al gasto y otra cosa lo mete acá como al inventario y no es así, todo el costo de la mercancía, vaya ¿Sí? eso, todo eso se adiciona, por eso es importante la sustancia económica y analizar todo ese tipo de, de, de, de toda, esa, toda esa, esa parte, y dividimos la empresa en tres áreas pues en tres áreas muy grandes la uno que es la operativa, lo financiero y lo jurídico lo legal o jurídico, lo operativo, que son todas las áreas donde entran los controles internos. A eso nosotros le llamamos el tema de la materialidad. Básicamente el control interno es eso. ¿sí? Si usted analiza el artículo 33 del Código de Comercio, analiza el artículo 33 eh, apartado A, fracción octava del reglamento del código en relación al 28 del Código Fiscal de la Federación, entenderá que todas las transacciones tienen que estar registradas de acuerdo con el sistema de control interno que esté implementado la empresa. ¿Y por qué tiene que tener un sistema de control interno? Bueno, si lo veo desde el punto de vista del, del código de comercio, pues para que las operaciones tengan congruencia y la información financiera así se emita, se refleje realmente la realidad y que obviamente pues, eh, no haya sesgo y no tengan, y, y ese control interno sirva para que no dejes de registrar todas las operaciones de la empresa. Si lo veo desde el punto de vista, eh, pues ya se puede decir tributario, pues para que todas las operaciones estén registradas basado en ese famoso control interno y puedas cumplir de alguna manera con la famosa materialidad. Entonces, ven el enfoque que le da cada una de las áreas. Por eso es importante leer todos esos artículos en manera conjunta y para que ustedes observen esa parte. <música>